Muy buenas tardes, ¿cómo están animalitos de la creación? En esta tarde les voy a contar la historia que me hizo llegar Estrellita muy amablemente. Todo comenzó un día de verano. Mi tía me invitó a su cumpleaños. Yo, feliz fui. Ese día mi tía invitó a su vecino. Ella llevó a su hijo que venía de vacaciones de Morelia. Él estudiaba ahí. Yo no sabía nada ese día. Llegué con mis padres y unas amigas. Al llegar, lo vi. Me quedé congelada unos instantes. Me preguntaba, ¿quién sería? Nunca la había visto. Él me quedó viendo. Sin dudarlo, él se acercó a mí y me preguntó, ¿cómo te llamas? No sabía qué hacer. Por un instante se me olvidó mi nombre. Era el chico más guapo que conocí. Toda la tarde nos la pasamos platicando, pero al final del día sabía que él no se iba. Él no se iba a quedar a vivir aquí. Toda la semana nos la pasamos platicando. Él me invitaba a salir al cine, al parque, a la playa. Me regalaba rosas. Un día llegó y me dijo que si yo le pedía, él se quedaba y se cambiaba de universidad. No podía creer lo que me estaba diciendo. No podía ser egoísta y pensar solamente en mí. Yo sabía que él tenía que terminar sus estudios. Yo le respondí, no puedo pedirte esto. Sí. Si esto es hermoso, te esperaré. Si es hermoso lo que sentimos, te esperaré. Pasaron los años, él terminó sus estudios y regresó a la ciudad. Pero, él para darme la sorpresa, no me avisó. Al llegar a la casa, él traía una pancarta que decía, nunca me volveré a ir, mi destino eres tú. Yo no paraba de llorar. Nunca imaginé que esto hermoso que comenzó, con una simple mirada, fuera capaz de superar la distancia y las, y las circunstancias. Hoy llevamos tres años de novios y estamos a un mes de casarnos. Soy la mujer más feliz del mundo porque a mi lado tengo un hermoso ser humano que solo con verlo me hace sentir la persona más importante de su vida. Sin duda alguna, el amor llega cuando menos te lo imaginas. Y si tú quieres y deseas, Él puede hacer cosas hermosas en tu vida. Esta es la historia de Vanessa y de ellos. Muchas gracias por estar mandándome sus historias y, e incluso algunas experiencias de cómo se conocieron en sus vidas. Yo me despido de esta sección, no sin antes recordarles que todavía estamos leyendo las cartas en lo que acaba febrero. Y estamos... A unos días de terminar esta hermosa experiencia, que es un gusto compartirla con ustedes. Muchísimas gracias.